Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Y aquí estamos con Charlie de Sensi Bueno, coméntanos, ¿qué sensación está producido volver a Spanavis? Hey, hola, ¿qué tal? Pues estamos muy felices de estar aquí de vuelta a Spanavis después de tanto tiempo. Uh, no esperábamos ver tanta gente, estamos muy felices de ver que el público todavía tenía ganas de estar aquí. Nosotros también teníamos muchísimas ganas de estar aquí, estar presente. ...y pues por eso habíamos preparado hasta lanzar nuevas variedades... ...justamente el día del principio de Spanabis... ...solo para dar un poco la exclusividad a los visitantes de la feria... ...esas nuevas variedades ya serán disponibles a partir de hoy... ...en la página web y en nuestras tiendas de Barcelona... ...o de Ámsterdam... ...y pues al final están todos muy felices, tengo que decir. Coméntanos también qué novedades tenéis... Pues este tenemos año. Tenemos unas cuantas novedades para el 2022. Tenemos unas muchas variedades feminizadas, sobre todo genética de Estados Unidos. Uh, cruces a partir de, por ejemplo, 2 y 2, Purple Punch, Mandel Breath. Cosas así un poco más exóticas, digamos, para las personas que buscan sabores un poco más diferentes de lo que solíamos tener en nuestro catálogo clásico. Muy rico, habrá que probarlas entonces, ¿eh? Tengo pues, ganas ah, de probar alguna catarra. ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿Y la nueva tienda qué nos puedes decir? ¿Cómo va eso? Pues tenemos una nueva tienda justo al lado del museo en Barcelona que la verdad yo les recomiendo visitarlas. Ya visitaron las tiendas de Ámsterdam, esa es más bella todavía. Uh, el personal será igual de amable y todos nuestros productos serán obviamente disponibles en esta tienda. Genial, pues ya sabéis, no dudéis, ir a visitarla. Y estamos aquí con Jojo, de Advanced Nutrients. Bueno, coméntanos, ¿qué, ¿qué sensaciones te está dando esta Spanavis 2022? Pues la verdad es que estamos muy contentos de volver a panabis después de dos años de parón, con muchas ganas de volver a de encontrarnos con toda la gente, con la crio de, del cannabis. Y bueno, eh, la verdad es que ha sido una cita, como siempre, muy interesante, recibiendo gente de todo el mundo. Y la verdad que muy contento de volverlos a recibir y tenerlos aquí. Coméntanos, ¿qué novedades nos traes? Pues bueno, como ya sabéis, aparte de nuestros productos en líquido, que son bastante famosos, estamos presentando las soluciones en polvo. Esta vez hemos traído unos formatos grandes de 12 kilos, que están pensados para grandes extensiones y productores con licencia de CBD y THC. Y bueno, dentro de poco empezaremos a traer productos ya en un kilo, formatos más pequeños para ya nuestro sector y tiendas cultivadores más pequeños. Y la verdad que muy contentos, porque están teniendo una gran acogida y pensamos que es un poco el futuro de lo que va a llegar. Muy interesante, pues esperamos que tengamos mucho éxito, ¿vale? Gracias. Así que nada, nos vemos, Gracias tío. A por Chao. Por aquí tenemos a Andrés de Buda Seeds. Qué alegría volver a veros después de dos años. Cuéntanos eh, cómo está yendo estas panavis, qué sensaciones tienes. La verdad que las sensaciones están siendo muy positivas. Teníamos un poquito de dudas cuando vinimos después sobre todo de la pandemia, de no ver a la comunidad después de dos años largos y la verdad que las sensaciones son muy positivas. Estamos muy contentos de habernos reencontrado con todo nuestro público, con nuestros seguidores, de conocer a nueva gente y siempre la verdad que ilusiona ver a, a todo este público tan, tan fiel a este sector que tanto amamos, ¿no? Muy buena vibra también. Sí, hay una buena vibra siempre, hay muy buen rollo. Sí que hemos tenido un poquito de mal tiempo, pero aún así la gente no ha perdido el, el buen feeling y la verdad que ha a tope la feria y yo creo que deberíamos ah. estar todos satisfechos y quedarnos con eso y, y pronto repetir, ¿no? Que ya hay ganas de Spanabis 2023, imagino. Y bueno, comentaros un poco qué novedades traéis por aquí. Pues nada, estamos presentando ahora en, aquí en Spanabis la colección de USA Collection, que podéis verlo aquí en el, en el mostrador. Por ejemplo, tenemos a Buda Gelato, eh, tenemos a Gorila, tenemos a Buda Wedding Cheesecake, tenemos a Auto Skid tenemos Autotanji, tenemos una colección de siete joyas can eh, canábicas de California, a las que le hemos puesto nuestro sello de identidad de Buda Seeds, ya como que todas las variedades nosotros le damos nuestro toque de especial, ¿vale? Entonces, la verdad que la gente está bastante eh, ilusionada con esta nueva colección que hemos sacado y la verdad que, jolín, se las están llevando. Entonces, que estamos muy contentos con, con el resultado de, de esta nueva línea. Y, y que nos pueden ver los resultados de las plantas en las redes sociales, que mostramos todos sin tapujos. Y tenemos por aquí a Oliver de Delicious Seeds. Bueno, coméntanos, ¿qué te está pareciendo estas Panavis 2022? Una maravilla, la verdad. Eh, después de dos años que estábamos en casa, eh, esa edición es brutal. Eh, mucha gente, muchas empresas. Y estáis de aniversario, ¿no? Sí, correcto. Estamos ya en lo, nuestro 3 aniversario y podemos celebrar aquí en Spanavivs eh, con mucho gusto. Tenemos también eh, un regalito para todos que vienen aquí o que pidan a la página web. Tenemos eh, el paquete con la nueva variedad de Lord Kush, eh, una cepa que hemos eh, creado con DJ Lord de Cypress Hill Public Enemy. Oh. Eh, sí, sí, sí. Es una genética americana y la verdad, una maravilla. También tiene la Chocobank, como todos conocen, como hemos visto también en Marihuana Television, una sativa muy fuerte con un sabor chocolate brutal. Regalamos a todos también que van a la página web y que comparten en nuestras redes sociales. Así todo el mundo tiene la oportunidad para ganar eso. También hacemos el sorteo del 13 años, un grande sorteo para Spanabis también un poco, y bueno, eh, a todos mucha suerte. Bueno, encantada Oliver bueno, y esperamos bien. que os vaya genial. Y aquí estamos con Christian y Heather de Fast Boots. Bueno, comentarme ¿qué sensaciones os está trayendo este, este Spanabis 2022? Estamos muy emocionados de volver, fueron dos años muy largos sin estar en la feria, que finalmente está sucediendo y estamos muy emocionados. Ha sido una gran feria, así que estamos muy contentos de venir este año, ¿Qué os caracteriza como marca? Somos especialistas en genética autoflower, así que eso es lo que hacemos mejor, eso es lo que ofrecemos y eso es lo que like nos queremos dedicar nuestras pasiones a, todos to nuestros esfuerzos van a hacer las mejores genéticas autoflower en el mercado. ¿Y qué novedades traéis para este año? We have six brand new strains that we've just released, like, a week and a half ago, right before the fair. Um, they're a mix of all of our, like, most popular strains that we've had over the, the years here. Like, we have Gorilla Punch, which is our gorilla cookies with our Purple Punch, Banana Purple Punch, Gorilla Skittles, Strawberry Gorilla, Amnesia Skittles, which has been crazy popular this year, and Cherry Cola, which everyone's super curious about. They're all super potent, super flavorful. They're amazing, actually, yeah. La verdad es que tienen muy buena pinta. Yeah. Bueno, yo se los digo ahora en español. Estas son las nuevas genéticas, en eh, 2022, genéticas de última generación, eh, autofluorescientes muy trabajadas, así que genéticas muy estables, grandes, productivas, eh, mucha resina, mucho sabor. Eh, mi nombre es Cristian, yo estoy en Chile, estamos cubriendo todo el, el banco en Sudamérica. Eh, nos encanta estar en, en, la, en la expo, lo echamos de menos. No se pudo fumar, pero ya para la otra vamos a poder, vamos a poder fumar. Así que <risa> acá está Fastback Team, a full. ¿Qué sensaciones has tenido después de volver dos años a Spanavis? Primero, muy contento. Mi nombre es Javier, represento a Sunlight, es una empresa austríaca que producimos luces LED. Yo soy el representante aquí en España. Muy contento de volver a estar aquí, obviamente, luego de dos años sin ferias. La verdad que, como le digo, muy contento de poder volver a visitar clientes, colegas, recibir amigos. La verdad que muy bien organizado todo el tema del aforo y demás. Así que muy contento. Este año hemos sacado una luminaria nueva de 320 vatios y la novedad es que se puede controlar desde una aplicación del móvil o tablet de forma Bluetooth hasta 20.000 luces. Bueno, por aquí tenemos a Xavi de Top Crop. Coméntanos un poco qué sensaciones estás teniendo de estas panabis 2022. Pues la verdad es que muy buenas. Eh, nos hemos reencontrado toda la gente del sector canábico que después de la pandemia ha sido un poco complicado todo. Eh, ...mucha alegría... ...muchos abrazos... Mucha, ...muchos tratos cerrados... ...y bueno, las novedades que traemos todos siempre en la feria... ...que las ves a todos los eh, fabricantes y distribuidores... ...que tienen sus cosas... ...para mí es muy interesante, ¿no?... ...aparte de nuestros productos... ...ver todo lo que tienen los demás... ...y nos juntamos aquí como una familia... ...está muy bien. De todos los años aprendo mogollón... ...cuéntame qué novedades nos traéis... ...pues hemos sacado un producto de... ...un booster de sílice... Eh, ...de silicio y tenemos una gama mineral que sacamos eh, después justo de la pandemia y no nos ha dado tiempo a promocionar, ya lleva un, un año y medio en el mercado, lo que sí que hemos sacado es el top más, que es el booster de ciencia como, como digo, para que las plantas absorban mejor los nutrientes y estén un poquito más, más cañeras y den un poquito más de producción. Con esto terminamos por hoy y recordad, ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 117, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo.